florecillas buenos días a ver estoy muy emocionada por enseñaros este vídeo y es que es un vídeo que lo grabé ya el verano pasado en realidad pero hice los broches, se quedaron hechos secos y todo y hasta hace unos días no me puse a pintarlos, para que veáis pero bueno, en este vídeo vamos a estar haciendo broches de pasta clay o broches de pasta de secado al aire esta pasta la podéis encontrar en cualquier tienda de arte eh, yo creo que es uno de los materiales más básicos de craft o materiales de estos para hacer manualidades, así que mi sistema con ella es eh, bastante sencillo, básicamente yo cojo un pedacito lo amaso muy muy bien para evitar sobre todo que quede alguna pompita de aire dentro de, del pedacito que cojo y es básicamente importante para que a la hora de cortar los cortes sean como lo más lisitos y lo más homogéneos posible vez cojo el pedazo grande que quiero amasar después de amasarlo lo corto en partes que sean más o menos iguales yo sé que hay gente que a lo mejor es más purista y utiliza regla y así pero bueno yo a ojo lo hago y la verdad es que me funciona bien tengo ahora un cúter o una cuchilla diferente esto es que eh, cuando me puse a ello no encontraba la cuchilla que tenía así que mirad <ríe> qué tipo de cúter estoy utilizando pero bueno la verdad es que eh, siempre es interesante a la hora de cortar que tenga eh, o que el filo sea lo más afiladito y todo para que los cortes queden lo mejor posible pero sí que es cierto que esta pasta al ser usada con estos utensilios o con estas herramientas luego para eh, tratar de hacerlo lo más lisito posible y tratar de hacer los bordes lo más lisos posibles o lo más eh, suavecitos así Para hacer la forma de estos broches siempre eh, o lo podéis hacer a mano alzada como lo hago yo porque me parece más interesante que los broches cada uno tengan como su forma y su personalidad a pesar de que en sí la forma es la misma hay veces que también he utilizado eh, plantillas que he cortado en unos pedacitos de cartón así finitos por si me interesa que estos broches en concreto tengan una forma más definida y que sean todos más iguales pero para estas eh, ladies o para estas besties que me gusta hacer sí que me parece siempre más interesante que cada una tenga su propia personalidad porque luego a la hora de pintarlo ya veréis pues cada una tiene una expresión diferente y cada una va a tener unos colores diferentes con lo que luego la gente al comprarlo eh, siempre se va a poder sentir como más identificada o identificado con una forma o con otra. Veréis seguramente diferencias en el estudio y como ya os dije esto lo grabé el año pasado con lo que del año pasado a este cambié la habitación de, o sea cambié el estudio de habitación con lo que ahora en la parte en la que vais a ver cómo lo pinto vais a ver que es diferente incluso el tono y todo y el color es diferente. Como veis, estoy utilizando esta herramientita. Herramientas de este tipo no son 100% necesarias. Hay, bueno, otras veces antes de tenerlas, eh, sí que he utilizado pedacitos de esponja o, eh, sobre todo, utilizar el dedo para hacer los bordes los más suavizados posible. Se trabaja, ya os digo, esta pasta súper bien con un poquitín de agua y luego, una vez ya tenga la forma toda hecha, como ya veis, tengo la forma base hecha. A mí me gusta hacerle con este pedacito chiquitito, con estos pedacitos chiquititos de masa hacerles unas naricitas así bien puntiagudas como me gusta también hacerlo en mis ilustraciones Sí que eh, a la hora de hacer este tipo de, de productos o este tipo de eh, objetos diferentes a lo que es el dibujo o la ilustración como tal, sí que a mí me parece siempre interesante el que lleve también más o menos el estilo que tú tienes a la hora de ilustrar porque esto no es más que una ilustración llevada al 3D así que como veis eh, le estoy haciendo estas naricitas súper puntiagudas que además me parece que a la hora de quedar ya el producto final le dan un toque como muy interesante y muy gracioso, a la gente le suele gustar bastante, voy a ponerle naricitas a todas y os voy contando Esta es la parte más nueva de este vídeo en el que estoy en la nueva habitación del estudio o en la nueva ubicación como veis la pasta de secado al aire lo bueno que tiene y como su propio nombre dice es que una vez finalizada la forma y finalizado ya toda la parte de modelado directamente lo pones en un cartoncito y lo dejas lo dejas tranquilamente a secar esta pasta dependiendo de dónde vivas puede tardar entre 24 o 48 horas a mí me pasa que viviendo en inglaterra como la misma suele ser más frío y suele ser más húmedo tarda un poquitito más pero bueno no es más que darle el tiempito y ya eh, no lo he grabado pero en la parte de una vez de secado una vez ya estas piezas están secas es la parte en la que por atrás le pongo el brochecito que va a ser lo que se va a utilizar para poder adherirlo a la ropa entonces aquí como estáis viendo ya le estoy aplicando color esta paleta que estáis viendo para mezclas es una de las paletas que hago yo de cerámica esto no es, eh, la paleta está en concreto, no es secado al aire, es cerámica eh, como tal y la verdad es que para esta última temporada de este último curso que hice las estoy haciendo y me encantan además como tiene este acabado de esmaltado, que queda así brillante a la hora de hacer las mezclas de color es, bueno, una pasada, yo estoy encantada y bueno, no es porque sea mía, pero es que eh, de verdad que la, la manera en que tiene como para poder mezclar el color es todo como tan suave y tan genial, en fin bueno, estoy ahora dándole diferentes eh, colores me gusta variar sobre todo mucho en la bueno, mucho, mucho no, porque no son demasiados broches pero eh, me gusta variar en los tonos de piel me gusta variar en el tono de pelo así que ahora en esta por ejemplo le estoy poniendo así como más peli rojita y de estos broches me han salido como dos o tres de cada modelo pero a pesar de ser cada modelo de por ejemplo dos o tres con el mismo color de piel o dos o tres con el mismo color de este pelo sí que cada una tiene una personalidad completamente diferente aparte también me gusta añadir diferentes detallitos que luego lo veréis eh, en cuanto al material que estoy utilizando para hacer o para darle color estoy utilizando watch porque como luego veréis voy a utilizar un esmalte que también es para watch así que también este color eh, o esto, este material me gusta un montón porque sí que tiene unos colores muy vibrantes que eh, resaltan como muchísimo todos los detalles y resaltan muchísimo lo que es la figurita Sí, y luego puesta, pues queda genial este que estáis viendo. De la eh, es, sería como una especie de llamita. Al final, no los he añadido como a esta colección porque sigue como que los tonos y los colores eh, los he pintado de manera muy diferente. Era una especie de pruebita que quería hacer, pero finalmente no me han gustado tanto como para eh, ponerlos o hacer más series parecidas para venta. Así que bueno, ahora como veis, estoy ya dándole eh, los detallitos, como sería los detalles como tal los estoy dando con lo que son los ojos estoy utilizando un bolígrafo que sea eh, de estos de gel y que además sea resistente al agua porque sí que me ha pasado que en pruebas y además os lo recomiendo que sea resistente al agua si vais a hacer algo así y vais a luego a ponerle el barniz Puede ser que con otro tipo de boli no vaya a permanecer, como a lo mejor los ojitos o los detalles que, te, que le pongáis, tan fijos. Puede ser que se corra un poquito el, eh, la tinta. Así que nada, sigo y continúo y ahora estoy dándoles los últimos detallitos finales con estos poscas, que siempre son geniales. También da igual el material que, en el que pintes en ellos, siempre van a quedar y van a tener una saturación muy buena. y luego Parte, pues también te dan como una versatilidad muy grande a la hora de hacer detalles más pequeñitos. he de decir con estos broches que no van a estar en mi tienda como tal, esta, este batch o esta tanda de broches que estoy haciendo son exclusivos para la tienda de física que tengo aquí en Bristol donde estoy vendiendo mis productos, así que sí que haré un nuevo, un nuevo una nueva serie vaya, de estos broches para la tienda en sí, pero estos en concreto no los vais a poder encontrar por si alguien pregunta, así que nada ahora estoy en la parte ya de darle este barniz, como os digo es un barniz para watch, se trabaja muy bien también, es de secado al aire con lo que es más que nada el asegurarte de que queda todo bien cubierto, los bordes quedan bien cubiertos, no hace falta darle por la parte de atrás y una vez eso los dejas ya secar también va a tardar un día, un par de días y ya estaría, así que nada decidme por ahí qué os ha parecido este vídeo si os ha sido útil y sobre todo cuál de ellas a lo mejor es la que más os ha gustado o la que más os ha he llamado la atención así que nada muchísimas muchísimas gracias por llegar a este punto del vídeo y bueno lo último que estoy haciendo ya es para que veáis el resultado final es imprimiendo los cartoncitos donde luego van a ir ellas dentro de su paquetito así que nada como os decía muchísimas gracias por llegar hasta este punto del vídeo si le queréis dar un like que siempre es súper súper importante si eres nuevo en el canal te invito a que te suscribas así que nada muy buena semana nos vemos dentro de poquito chao chao